Dentro del programa. ¡Anímate! ¡Te estamos esperando! ¡Bájala ya! Bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica. Buenas tardes Puerto Rico. Les saluda José Juan Tañón Díaz y estaré con ustedes presentando los sorteos de tarde para hoy lunes 10 de abril de 2023. Los sorteos serán certificados por la auditora Carmen Quiñones de la firma de auditores Aquino de Córdoba Alfaro ⁇ Company y supervisados por el personal de seguridad de Lotería Electrónica aquí en el estudio. Y ya son 192 millones de dólares los que pueden ser tuyos esta noche con el Powerball. Juegalo con Powerplay y Double Play para que tengas más oportunidades de ganar. Y Loto Cash cada vez se pone mejor porque comenzamos la semana con la gran cifra de 1.800.000 dólares. No olvides pedirlo con multiplicador para que puedas aumentar hasta 5 veces tus premios menores. Y la doble revancha no se queda atrás.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 Es el 0, el 0. El número ganador en el PEGA 3 es el 820, el 820. Finalizamos con el sorteo del PEGA 4. Mucha suerte, mi gente. Y recibimos el primer número, que es el 3. El 3, segundo número, es el 2. El 2, tercer número, es el 2, repite el 2, último número en Pega 4, es el 2, el 2. El número ganador en el Pega 4 es el 3, 2, 2, 2, el 32, 22. Muchas felicidades a todos los ganadores de esta tarde. Recuerda visitar nuestra página oficial, loteríasdepuertorico.pr.gov. Nos vemos a las 9 de la noche con los sorteos nocturnos. Que tengan todos una excelente tarde. Gracias por sintonizar los sorteos de la Lotería Electrónica.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 Saludos señores, llegó el lunes, esa vibra de la buena familia.